Hola, ¿qué tal? Soy Leillo, 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Bueno, pues estamos aquí con George. que para el que no lo sepa, pues se trata de, de un videojuego de carreras de coches, muy arcade, muy a los micro machines, por ejemplo. Del que ya habíamos hablado en alguna ocasión, incluso habíamos grabado algún vídeo, eh, si buscáis un poquito por nuestro canal de Youtube pues encontraréis seguramente uno o dos vídeos sobre este juego y por supuesto pues en nuestra web incluso tenéis una entrevista con uno de sus creadores, con Flavio, con Flavio Calva. Bueno pues eh, nada, eh, recientemente o más bien hoy eh, ha salido la versión 0.10 Es una versión que tiene un mogollón pero un mogollón de, de novedades, novedades muy jugosas, muy interesantes Y vamos a intentar repasarlas una a una eh, para que vosotros, bueno pues eh, si queréis podáis descargar el juego y disfrutarlo como lo disfrutamos nosotros Bueno en primer lugar, como veis, el juego está en nuestro idioma. Eh, eso es gracias eh, pues a que ha sido traducido. Eh, está mal decirlo, pero he sido yo, la persona que ha traducido al español este juego. Tanto al español como al gallego. Y, y bueno, pues eh, si os fijáis aquí, nos vamos a opciones. Tenemos los idiomas en los que está disponible. Tenemos inglés, alemán, español, francés. Esto supongo que es gaélico. Eh, gallego y por supuesto italiano el videojuego es un videojuego italiano y como es lógico pues tendrá su versión en italiano. Lo vamos a dejar en español aunque como veis eh, podemos ponerlo en el idioma que nos dé la gana. Bueno aparte de eso bueno pues aquí están los, los controles que, que podemos eh, que los controles perdón lo, las opciones que podemos modificar incluso podríamos configurar las las teclas si quisiéramos hay un pequeño problema y es eh, no depende de ellos y es que por ahora aún no tiene soporte para joysticks eh, el motor que utilizan que es panda 3d pues tiene algunos problemas con, con los joysticks y están pendientes pues de que este motor se actualice para poder eh, corregirlo esperamos que en algún momento pues eh, puedan introducir este soporte porque obviamente para un juego de este tipo pues es tremendamente útil bueno tenemos más cosas más cositas por aquí eh, si nos fijamos ahora mismo pues incluso tenemos eh, la opción de multijugador vale eh, ahora aquí donde pone desconectar eh, cuando entréis la primera vez os deja eh, loguearos y una vez os logueáis os crea un usuario y luego salís aquí arriba si hubiera más personas eh, en esta lista Podríamos, eh, pues eh, no lo he probado aún, aún no ha coincidido de encontrarme con nadie, pero intentaremos probarlo en jugando en linux.com. Y, y bueno, pues eh, supongo que puedes seleccionar las que quieras para montar una, una carrera. Yo creo que eso es algo que, que puede estar muy muy bien, que puede llegar a ser muy divertido y como os digo, pues estamos deseando probarlo luego eh, una cosa que se me olvidó y que es muy importante es que en la anterior versión no teníamos esta opción eh, hasta ahora George se podía jugar eh, con la cámara desde arriba desde este momento también podemos poner la cámara detrás del coche vale nosotros vamos a vamos a probar primero desde arriba para que veáis cómo es el juego y luego pues eh, si jugamos otra carrera pues eh, la pondremos desde atrás y nada, eh, aquí comenzamos, eh, le damos a un jugador y podemos escoger pues, eh, correr en un solo circuito, podemos crear una sesión en la que correremos todos los circuitos y por supuesto continuarla. Podemos eh, dejar la partida parada en un momento concreto y continuarla más tarde. Eh, podríamos empezar una nueva sesión y correr un par de carreras, pero eh, casi que prefiero que veáis eh, las cosas nuevas que, que tenemos, ¿vale? Eh, no sé si eh, sois conscientes, pero bueno, en la nueva versión, en esta versión, en la 0.10... ...tenemos una nueva pista, que es Sinus Aestrum, que es una... ...es una... ...es una es un circuito que, en el que podemos eh, circular por la Luna, en un circuito en, en la Luna, es muy interesante, está muy bien hecho además y luego pues en la versión anterior en la 09 teníamos el circuito de toronto no sé si lo llegasteis a ver incluso después eh, esta ya es más es, creo que es de la 08 el circuito de, de roma que sé si sí estoy seguro de que lo habéis visto en un vídeo bueno pues vamos a hacer una nueva sesión vamos a escoger por ejemplo pues un coche eh, yo normalmente suelo coger coches estables eh, ...estabilidad, adherencia... ...este no es muy rápido... Mm. ...por ejemplo, por ejemplo... ...pues me voy a coger este... ...azul, venga, no es muy rápido pero da igual... ...cogemos... pues eh, ...yo qué sé, pues alguien un poquito más rápido aquí... Y, ...y ya está... ...venga, pues esta chica, por ejemplo... ...y allá vamos... ...vamos a comenzar con, con la primera carrera... ...bueno, para empezar... ...y antes de nada... Eh, no sé si os estáis fijando pero hay una diferencia principal en lo que es la en lo que es el HUD en el interface durante el juego y es que ahora eh, pues si os fijáis ahí abajo a la izquierda tenemos un medidor de daños a medida que eh, vayamos eh, pues eh, chupando golpes eh, con nuestro coche se nos irá eh, poniendo pues eh, cambiando de color para indicarnos si os fijáis, ahora mismo acaba de cambiar de color porque acabamos de chocar con ese coche. Eh, pues si os fijáis, eh, ha cambiado de color porque nuestro coche ya no está en las mismas condiciones que cuando empezó la carrera. Ahora sí que está mal. Ahora está súper rojo. Y bueno, eh, si os fijáis ahí arriba, también hay algo muy interesante y es que a partir de ahora podemos ver la velocidad la velocidad del coche incluso si vamos en dirección contraria que lo vamos a probar ahora sin caernos por favor nos indica que estamos escogiendo un camino erróneo y que tenemos que dar la vuelta esto estas cosas antes no las podíamos ver en la anterior interfaz también hay una cosa muy interesante y es que a partir de ahora pues eh, cuando recogemos algún ítem durante la carrera podemos ver qué tipo de ítem llevamos Vale, eso es una. Es algo que está muy bien y que es muy útil porque nos permite. Nos permite pues eh, saber cuál es el arma que llevamos. A veces, eh, pues eh, como el coche es pequeñito eh, y no, no, no se puede saber muy bien qué tipo de arma llevamos. Y bueno, como siempre, pues en todos los circuitos tenemos. Si nos metemos por boxes, se nos arregla el coche, algo que es especialmente útil, eh, pues, eh, especialmente útil cuando llevamos el coche muy dañado, porque hay que tener en cuenta que cuanto más dañado el coche, más despacio va, va a circular. ¡Hala! Nos la hemos dado. a ver si podemos utilizar este arma con algún coche que venga detrás este es un misil que va hacia atrás aquí no sé por qué pero siempre se me ahí venga, no sé si le he dado Hola. ahora sí que está dañado el coche bueno, hay atajos nosotros nos podemos meter por aquí, por ejemplo, para atajar. Normalmente en todos los circuitos hay algún atajo. Este, como veis, es un, un tanto peligrosillo. ¡Ey! Vamos al revés. ¿Qué pasa? Bueno. Dejamos ahí una mina. No sé si eso era un bug. a meternos de nuevo por boxes para que nos arreglen el coche bueno como podéis ver hay multitud de, de cambios súper súper interesantes acabamos de utilizar ese ítem que nos permite pues di, pe, digamos que pegarle un meneo a todos los a todos los demás coches que están compitiendo contra nosotros este es una especie de... Bueno, pues de ítem que nos permite acelerar. Y bueno, una cosa que también se nota es que... ...han tocado algo lo que es la maniobrabilidad de los coches. Digamos que... ...aunque no es perfecta y aunque tiene algunos problemillas... ...la, la impresión que me da es que... Esto también, por ejemplo, casi es mejor salirse La impresión que me da es que ahora es mucho más sencillo eh, conducir que antes es, Digamos que un poco más precisa ¡Hala! Nos han dado aquí un meneo Es bastante más precisa que antes eh, Pues la conducción con, con, con el videojuego Una cosa que sigo opinando, eh, no estaría de más, por ejemplo, que los ítems eh, durante la carrera se mostrasen un poquito más grandes. Porque eh, a veces es un tanto difícil recogerlos. Sería más adecuado que fuera un poquito, aunque hubiera menos cantidad, que, que fueran un poquito más fáciles de coger. Porque a veces hay que buscarlos demasiado. Y bueno, vamos a continuar a la siguiente carrera y como veis, pues podemos incrementar eh, lo que queramos. Nosotros, por ejemplo, pues teníamos bastante adherencia y poca velocidad. Vamos a darle un poco más de velocidad al coche y continuamos con la siguiente vuelta que es en terreno nevado en Toronto. Y esto es una pista que, que salió en la versión 19 o en la versión 09, perdón. Como veis el tema musical también es totalmente diferente en cada pista. Hay un tema di di musical diferente. Este es un tema, pues que suena así como un poquito navideño, incluso supongo que es por el tema de la nieve. Hola, no sé si desde dentro de lo que es. Eh... La propia partida, no ves? es bastante difícil acertar con los misiles al resto de coches. Fijaos el detalle del helicóptero sobrevolándonos. Es bastante fácil derrapar también. Es otro otro problema que le veo al juego. Tenía que ser un poquito más más sencillo lo que es el control cuando cuando derrapamos. así eh, se nota bastante bastante mejor que, que como estaba antes ¿eh? a pesar de que es difícil lo que es el tema del derrape es bastante más sencillo que, que antes conseguir controlar el coche una cosa que quería probar por ejemplo es el tema que bueno vamos a continuar esta, esta pista y luego salimos es el tema de la cámara desde atrás, quería que lo, que lo vieseis. pero vamos a acabar esta esta carrera y luego pues eh, probamos a conducir en la siguiente pista desde, desde atrás muy bueno el detalle del helicóptero ya lo dije antes como os dije en la anterior pista, pues normalmente suele haber atajos que podemos utilizar pues, eh, para ahorrarnos unos segundillos con respecto a los rivales. Llegamos a la última vuelta. Entramos pegando una, de una derrapada en, en la línea de meta. no llevamos a nadie adelante ese, ese ítem es un poco un poco ridículo Bueno, un aspecto que desde mi punto de vista debería mejorar también es el, el tema de la, de la inteligencia artificial de, del resto de del resto de, de jugadores no humanos porque como veis pues eh, no lo estoy haciendo especialmente bien y eh, no son capaces de, de adelantarme Pues con esto termina el circuito de Toronto, que como os dije pues salió en la anterior versión, en la versión 0.9. Vamos a continuar y ahora por ejemplo pues vamos a escoger pues, mejor adherencia con, con lo que son los, los neumáticos. Y esta es la pista de, de Roma. Aquí lo que vamos a hacer es eh, salir al menú principal y eh, os voy a enseñar... Eh, bueno, aquí hay un pequeño bug porque ha desaparecido la llave de golpe. Tenía que aparecer una llave para movernos por los por los menúes. Hey. Bueno, se nos ha cerrado. Aquí hay un pequeño bug también, bueno, a ver, tened en cuenta que este es un juego que está en desarrollo, que es una versión muy temprana y, y que bueno, pues eh, también que es un juego libre, no es un juego profesional, está hecho pues con herramientas libres y, y en los tiempos muertos que tiene pues la gente que lo desarrolla, que tiene sus propios trabajos y sus propias ocupaciones y bueno pues vamos a hacer lo que os comentaba antes y es poner la cámara detrás y vamos a correr pues eh, vamos a continuar con la sesión que dejamos antes que era el circuito de roma bueno pues vamos a empezar a ver qué tal se ve qué tal se ve desde atrás por ahora pues bastante bastante bien la verdad se ve bastante bien ver desde otro punto de vista los coches aunque resulta un poquito un poquito difícil conducir se, se vuelve un poco loca la cámara pero bueno, esta es una implementación que acaban de. Es una implementación que acaban de incluir en esta versión. Aquí es donde estaba nuestra publicidad. Si os fijáis ahí, jugando en Linux.com, algo que le agradecemos muchísimo a la gente de, de Yatweet. Si os fijáis en la flecha esa que aparece en el centro de la pantalla, que nos indica la dirección que debemos tomar, eso también es una sugerencia que hicimos a los desarrolladores porque por ejemplo en este circuito al haber tantos cruces era especialmente difícil saber cuál era el camino que deberíamos escoger para para llegar eh, a, a meta eh, había bastantes cruces y era un poco un poco lioso, aquí por ejemplo nos está diciendo que sigamos de frente nos la vamos a dar otra vez aquí vemos como se nos arregla el coche con esa animación de esas herramientas y, y bueno pues esta cámara está muy bien a nivel visual pero personalmente pienso que es más cómoda para conducir la, la cámara desde arriba creo que para, para que esta cámara sea realmente útil tendría que estar eh, más eh, desarrollado lo que es el tema de, de, la, de la cámara o sea de la cuando por ejemplo nos da un golpe o cualquier cosa pienso que se vuelve un poquito loca no sabe por ejemplo en ese derrape si os fijáis perdemos completamente el, el control del coche A esto es a lo que me refiero yo. Que era que cuando pasan estas cosas era mejor que que la cámara se quedase quieta y viésemos cómo gira el coche, y no que cómo gira todo. Bueno, y sin más, pues bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Tenéis que disculpar porque tengo la garganta bastante hecha polvo, como podéis comprobar. Y, y bueno, pues espero que os haya gustado este juego. Ahora, por ejemplo, pues eh, iríamos a, al escenario en Sheffield, pero ya lo vamos a dejar aquí vamos a salir y volver al menú principal y bueno pues os decía eh, que aquí hay un pequeño problema, aquí hay un bug cuando volvemos al menú después de haber jugado perdemos lo que es el, el cursor que era una llave eh, y, y bueno pues espero, como os decía, que os haya gustado eh, a mí personalmente veo muchísimas novedades en esta versión me parece una versión súper súper interesante y súper trabajada estamos deseando probar lo que es la, la parte de multiplayer eh, esperemos que consigamos juntar unos cuantos eh, miembros de nuestra comunidad de jugando en linux.com y, y al menos probarlo a ver qué tal está nos parece súper bien el tema de, de la nueva cámara, aunque como os dije, pues me parece que deberían eh, cuidar un poquito más lo que es el movimiento de esta cuando, por ejemplo, derrapamos, cuando nos da un golpe, cuando utiliza un ítem con nosotros, porque no es muy normal que, que se mueva todo a nuestro alrededor. Deberíamos ver, por ejemplo, pues cómo como se gira el coche, pero no eh, cómo gira todo lo que es el mundo. Y bueno, por supuesto, pues... Eh la nueva pista en, en la luna está muy bien y creo que este juego va por muy buen camino lo, lo que es la maniobrabilidad de los coches eh, cada vez la noto mejor es más fácil conducir y, y bueno pues le agradecemos eh, tanto a Flavio como, como al resto de desarrolladores pues que hayan hecho pues eh, esta esta versión y nada pues eh, sin más eh, nos despedimos, os recordamos que somos jugandolinus.com que podéis visitarnos en nuestra página para estar al tanto de todo lo que son eh, los videojuegos para nuestro sistema para Linux y SteamOS y eh, también podéis seguirnos a través de nuestros canales de YouTube y de Twitch y eh, de nuestros grupos de Telegram y Discord eh, os dejamos por ahí abajo un enlace de Paypal si queréis colaborar con nuestra comunidad para ayudarnos a pagar eh, lo que es eh, tanto el hosting como el dominio ya sabéis que estas cosas suelen ser bastante caras y nuestra página cada vez pesa más y más y necesita más y más espacio y eso obviamente como sabéis eh, pues implica también mayor gasto y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis hacer cualquier comentario, por favor, pues dejadlo por ahí abajo. Nosotros intentaremos responderos lo antes posible y estamos encantados de hacerlo, además. Y si os gusta el vídeo, pues dadle a like, que no os cuesta nada y a nosotros nos hace muchísima ilusión. Y nada, como siempre, ¡hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao, chao, chao!